De ese tiempo de las cerezas, del diente de amor y rojo jugó. Un coquís areo, al temps de las sireras, si busfa para mí, las penas de amor, a neurón de las nenas. Mario por cenar, no siento temor, chillas si sin sufrir. Sereu ¡El Temps de las Sireras!